Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 91. Los milagros se ven en la luz. Es importante recordar que los milagros y la visión van necesariamente de la mano. Esto necesita repetirse una y otra vez. Es una de las ideas centrales de tu nuevo sistema de pensamiento y de la percepción a la que da lugar. El milagro está siempre aquí. Tu visión no causa su presencia, ni su ausencia es el resultado de que no veas. Es únicamente tu conciencia de los milagros la que se ve afectada. Los verás en la luz, mas no los verás en la oscuridad. Para ti, pues, la luz es crucial. Mientras sigas en la oscuridad, no podrás ver el milagro. Por lo tanto, estarás convencido de que no está ahí. Esto se deriva de las mismas premisas de las que procede la oscuridad. Negar la luz hace que te resulte imposible percibirla. No percibir la luz es percibir la oscuridad. La luz, entonces, no te sirve de nada. A pesar de que está ahí, no la puedes usar porque su presencia te es desconocida. Y la aparente realidad de la oscuridad hace que la idea de la luz no tenga sentido. Si se te dijera que lo que no ves se encuentra ahí, ello te parecería una locura. Es muy difícil llegar a convencerse de que lo que en verdad es una locura es no ver lo que se encuentra ahí y en su lugar ver lo que no está ahí. Tú no dudas de lo que los ojos del cuerpo pueden ver. No dudas de la realidad de las imágenes que te muestran. Tienes absoluta fe en la oscuridad, no en la luz. ¿Cómo se puede invertir esto? Tú no lo podrías hacer solo, pero no estás solo en esto. Tus esfuerzos, por insignificantes que sean, están fuertemente respaldados. Solo con que te percates de cuán grande es esa fortaleza tus dudas desaparecerán. Hoy dedicaremos el día a tratar de que sientas esa fortaleza. Cuando hayas sentido la fortaleza que mora en ti, la cual pone fácilmente a tu alcance todos los milagros, dejarás de dudar. Los milagros que tu sensación de debilidad ocultan se harán patentes de inmediato en la conciencia una vez que sientas la fortaleza que mora en ti. Reserva 10 minutos en tres ocasiones hoy para tener un rato de quietud en el que trates de dejar atrás tu debilidad. Esto se puede lograr fácilmente si te das instrucciones a ti mismo de que no eres un cuerpo. La fe se canaliza hacia lo que deseas y tú diriges la mente en conformidad con ello. Tu voluntad sigue siendo tu maestro y dispone de toda la fortaleza necesaria para hacer lo que desea. Puedes escaparte del cuerpo si así lo decides. Puedes experimentar la fortaleza que mora en ti. Comienza las sesiones de práctica más largas con esta declaración, que entraña una auténtica relación de causa y efecto. Los milagros se ven en la luz. Los ojos del cuerpo no perciben la luz, mas yo no soy un cuerpo, ¿qué soy entonces? La pregunta con la que finaliza esta declaración es crucial para los ejercicios de hoy. Lo que piensas que eres es una creencia que debe ser erradicada, pero lo que realmente eres es algo que tiene que serte revelado. La creencia de que eres un cuerpo necesita ser corregida, ya que es un error. La verdad de lo que eres apela a la fortaleza que mora en ti para que lleve a tu conciencia lo que el error oculta. Si no eres un cuerpo, ¿qué eres entonces? Necesitas hacerte consciente de lo que el Espíritu Santo utiliza para reemplazar en tu mente la imagen de que eres un cuerpo. Necesitas sentir algo en lo que depositar tu fe a medida que la retiras del cuerpo. Necesitas tener una experiencia real de otra cosa, algo más sólido y seguro, algo más digno de tu fe y que realmente esté ahí. Si no eres un cuerpo, ¿qué eres entonces? Hazte esta pregunta honestamente. Y dedica después varios minutos a dejar que los pensamientos erróneos que tienes acerca de tus atributos sean corregidos y a que sus opuestos ocupen su lugar. Puedes decir, por ejemplo, No soy débil, sino fuerte. No soy un inútil, sino alguien todopoderoso. No estoy limitado, sino que soy ilimitado. No tengo dudas, sino seguridad. No soy una ilusión, sino algo real. No puedo ver en la oscuridad, sino en la luz. En la segunda parte de tu sesión de práctica, trata de experimentar estas verdades acerca de ti mismo. Concéntrate en especial en la experiencia de fortaleza. Recuerda que... Toda sensación de debilidad está asociada con la creencia de que eres un cuerpo la cual es una creencia errónea y no merece que se tenga fe en ella. Deja de tener fe en ella, aunque solo sea por un instante. A medida que avancemos, te irás acostumbrando a tener fe en lo que es más valioso en ti. Relájate durante el resto de la sesión de práctica confiando en que tus esfuerzos, por insignificantes que sean, tienen todo el respaldo de la fortaleza de Dios y de todos sus pensamientos. De ellos es de donde procederá tu fortaleza. A través de su fuerte respaldo es como sentirás la fortaleza que mora en ti. Dios y todos sus pensamientos se unen a ti en esta sesión de práctica, en la que compartes un propósito semejante al de ellos. De ellos es la luz en la que verás milagros, porque su fortaleza es tuya. Su fortaleza se convierte en tus ojos para que puedas ver. Cinco o seis veces por hora, a intervalos razonablemente regulares, recuérdate a ti mismo que los milagros se ven en la luz. Asegúrate también de hacerle frente a cualquier tentación con la idea de hoy. La siguiente variación podría resultarte útil para este propósito especial. Los milagros se ven en la luz. No voy a cerrar los ojos por causa de esto. Y nos dice David, a partir de las instrucciones y descripciones en la sección llamada La visión de Cristo, del texto, podemos ver hacia dónde todo esto se encamina. Todo lo que se practica, todo lo que se estudia en el curso, todos los escasos esfuerzos, toda pequeña voluntad, están dirigidos a una experiencia, la visión de Cristo. Así es como toda comprensión llega a la conciencia. La comprensión de sí mismo como Cristo, como amor, como luz divina, abstracta, lo es todo. Los milagros iluminan el camino. Los milagros dirigen la mente hacia el interior. En esta dirección, Jesús nos recuerda, el Espíritu Santo es tu fortaleza porque solo te conoce como Espíritu. Él es perfectamente consciente de que no te conoces a ti mismo y perfectamente consciente de cómo enseñarte a recordar lo que eres. Puesto que te ama, te enseñará gustosamente lo que Él ama, pues su voluntad es compartirlo. Dado que se acuerda de ti continuamente, no puede dejar que te olvides de tu valía. Pues el Padre jamás cesa de mantener vivo en Él el recuerdo de su Hijo y el Espíritu Santo jamás cesa de mantener vivo en el Hijo el recuerdo de su Padre. Dios está en tu memoria por causa del Espíritu Santo. Agradecemos mucho al Espíritu Santo por tener tan alta función como es la de mantener el recuerdo de Cristo, por la función de quitar todos los obstáculos en el Hijo durmiente de la mente de Dios, para que el Hijo pueda reconocerse a sí mismo como el Cristo. Dice Jesús, «Abrir los ojos de los ciegos es misión del Espíritu Santo, porque sabe que no han perdido su visión, sino que simplemente duermen. Él los despertará del sueño del olvido y los llevará al recuerdo de Dios». Más tienes que aprender el costo que supone estar dormido y negarte a pagarlo. Solo entonces decidirás despertar. Y entonces el mundo real aparecerá ante tu vista, pues Cristo nunca ha estado dormido. Él está esperando a que lo veas. Hoy veremos al Cristo. Contemplaremos la belleza de la luz abstracta y del amor. Sabemos que el amor se transferirá sin interferencia y se propagará, que nuestra percepción se fusionará y desaparecerá en la luz. Percepción y conocimiento serán tan similares que compartirán la unificación de las leyes de Dios y entonces la percepción se habrá ido y solo la luz y el amor de la eternidad permanecerán. Jesús nos recuerda, el mundo no tiene ya ningún propósito a medida que se fusiona con el propósito de Dios. Porque el mundo real se ha deslizado silenciosamente en el cielo, donde siempre ha estado todo lo que es eterno. Allí, el Redentor y los redimidos se unen en el amor perfecto de Dios, y el uno con el otro. El cielo es nuestro hogar. Dios en Cristo y Cristo en Dios, uno, en espíritu. Hoy practicamos los medios para despertar. Los milagros se ven en la luz. Como dice Jesús, los ojos del cuerpo no perciben la luz, mas yo no soy un cuerpo. ¿Qué soy entonces? No soy una ilusión, sino la realidad. Los milagros se ven en la luz. Amén.